Hola a todos, en esta nueva versión de IMT Lazarus, la 1.5.22.0.1.19, hemos implementado un montón de mejoras de seguridad y unas cuantas nuevas funcionalidades que os cuento en un momento. Si en vuestro centro educativo utilizáis equipos de Microsoft, estáis de enhorabuena, porque hemos incluido un nuevo menú dentro de la parte de integraciones en el menú de configuración de IMT Lazarus. Ahora vais a poder conectar vuestra consola de Azure con IMT Lazarus para poder sincronizar e importar datos tanto de dispositivos como de supervisores a IMT Lazarus. Otra de las novedades que os traemos en esta versión de IMT Lazarus es para los usuarios de Alexia. Hemos mejorado la sincronización de Alexia con IMT Lazarus y ahora podréis sincronizar etapas y no todos los grupos desde Alexia. Podéis seleccionar las etapas que queráis y sincronizarlos con IMT Lazarus. Además, hemos realizado tareas para mejorar la sincronización entre Alexia e IMT Lazarus y ahora podremos confirmar los datos que queremos borrar para que no haya ningún problema de actualizaciones entre nuestros usuarios de Alexia e IMT Lazarus. Otra de las nuevas funcionalidades que hemos implementado en esta versión de IMT Lazarus es la posibilidad de bloquear las pantallas en los Chromebooks a través de una tarea. Para ello, como siempre, iremos al menú de tareas, le daremos al botón de crear nueva tarea y en este caso tendremos la posibilidad de bloquear la pantalla, como siempre, por dispositivos, por grupos o a todos los alumnos que queramos. Siempre vamos a poder seleccionar la fecha y la hora y recordad que en este caso hemos movido el menú de dispositivos en esta pestaña de aquí arriba. Seleccionaremos los dispositivos donde queramos aplicar esta tarea de forma automática y le daremos al botón de activar tarea. Como siempre le daremos al botón de guardar los cambios para que surta efecto esta tarea. Y si estáis utilizando el MDM de IMT con dispositivos Apple, hemos añadido nuevas opciones de sincronización DEP del perfil DEP para vuestros equipos en Apple en EMT No os lo perdáis. Y si quieres saber más sobre IMT Lazarus, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales.